este tutorial vamos a ver cómo vamos a, a optimizar nuestro archivo de maquinado con el, el cero de origen, vamos a crear un stock, una demasía simulando nuestro material virgen y también vamos a, a ver cómo vamos a posicionar en cada pieza de nuestro archivo en un workpiece una pieza de trabajo, ¿sí? Bien, vamos a empezar a, a crear una, un stock, a simular una demasía, para eso vamos a poner nuestra pieza visualizada con referencia completa para que nos muestre el sketch de nuestro plato maquinar, ¿sí? Aquí vamos a crear una geometría de enlace vamos a poner que sea por croquis y seleccionamos el croquis de nuestra pieza maquinar bien ya, ya teniendo esto vamos a volver a poner nuestra pieza en sólido y nuestro linkeo de nuestro sketch va a ser visible de esta forma podemos crear una instrucción ¿sí? para poder vincular la forma del sketch. Vamos a proyectar la curva. Nos fijamos que aquí esté siempre asociado. Y seleccionamos nuestro sketch. Listo. Ya está vinculado nuestra Este sketch contra el sketch de nuestra pieza de maquinar Finalizamos Aquí vamos a poner Un desfase Un offset De una sola cara que al, alrededor de nuestro de nuestro sketch tengo una demasía de 125 milésimas. Sí. El boleano va a ser ninguno, va a ser un sólido. Y la altura, nuestra pieza ahorita tiene una altura de... Este... una altura de 22 milímetros, vamos a decirle que va a ser de una pulgada. ¿Sí? Y damos a aceptar. este va a ser la simulación de nuestro, de nuestro, de nuestro material virgen. ¿Sí? Aquí vamos a renombrarlo como stock 1. Y vamos a ponerlo transparente para poder visualizar nuestra pieza. Listo. Este sólido de stock lo vamos a posicionar en el layer correspondiente a nuestra operación 1 como stock, que es el layer número 3. Y así ya podemos también este croquis ocultar lo vamos a ponerlo en la operación 1 link que es el layer 7 para poderlo ocultar sí listo ahora lo que vamos a hacer vamos a irnos a la opción manufactura si ustedes no han descargado mi rule los invito a que vean mi video de, de tips sí, ahí les, les dejé un archivo para que descarguen y puedan cargar el rule y también cómo instalarlo. Si ustedes no tienen ese rule, este rule donde se ve esta interfaz em, lo pueden localizar en inicio en fabricación. Es la misma. ¿Sí? Bien. Aquí vamos a definir dónde va a ser nuestro cero de origen. Vamos a especificar nuestra pieza maquinar, nuestro stock y las posibles colisiones. Nos vamos a Workpiece, si seleccionamos una pieza a especificar, la que vamos a maquinar va a ser nuestro cuerpo sólido de pieza inferior. Vamos a aceptar, ahora vamos a definir cuál va a ser la geometría de la pieza en bruto, la, el, el material virgen. ¿Sí? este Vamos a seleccionar el, el sólido que acabamos de crear. Y nuestra mesa de trabajo. La vamos a seleccionar como geografía de verificación. Y también los clams. Bien. Damos un aceptar. Y únicamente queda definir dónde va a ser nuestro cero de origen para nuestros maquinados. Vamos a ms1000, mss 1000 pero antes de eso vamos a volver a poner nuestra referencia a nuestro sólido como pieza completa para visualizar el sketch y poner el cero de origen al centro de nuestra pieza maquinar. Damos doble clic. Y le decimos que... El cero de origen va a ser en esta parte superior de la pieza. Si se fijan, voy a poner aquí esta lateral. Nuestro cero de origen ocupamos que sea en, el, en la parte superior de nuestro stock, porque aquí es donde vamos a palpar todas nuestras piezas, nuestras piezas, nuestros nuestras herramientas de corte para poder maquinar en, en una máquina de ACNC. Vamos a medir cuánta diferencia tenemos de aquí a aquí. Tenemos un octavo de diferencia. Vamos a ver que dice que la distancia son 3.175 entonces vamos a aceptar y vamos a desfasar en el eje z la distancia que nos faltó para posicionar exactamente a ras de nuestra pieza virgen de nuestra materia virgen ¿Sí? este sería la operación 1 nuestra geometría de la operación 1 World de la operación 1 ¿sí? ahora vamos a hacer una copia de este y la vamos a renombrar como operación 2. Operación 2. Vamos a poner un un guión para separar esto. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es apagar todos nuestros sólidos de nuestra operación 1 y vamos a encender los sólidos de nuestra operación 2 y vamos a crear un stock más para nuestra operación 2 voy a poner pausa para hacerlo ya vieron cómo hacerlo en la en el primer operación, ahorita regreso bien este ya hice mi sólido, ahora lo que hace falta es Validar cuánta de diferencia teníamos en nuestra operación 1 Con el stock de sobrante de la pieza de, de nuestra mesa de trabajo a nuestra pieza a maquinar para esta misma distancia dársela a la parte superior que viene siendo un octavo vamos a pagar nuestra operación 1 y vamos a validar que efectivamente tenemos el mismo material en nuestra operación 2 si, sí, aquí tenemos 635 milésimas digo 6.35 milímetros entonces a este stock de nuestra operación 2 le vamos a quitar un octavo va a quedar en 0.875 milésimas en vez de una pulgada ¿sí? eh, recuerden que nuestra pieza de nuestro proceso 2 está a ras de la de la mesa ¿sí? bien. y vamos a hacer el mismo proceso en manufactura para nuestro workpiece de la segunda operación eliminamos la anterior seleccionamos este cuerpo eh, nuestra pieza en bruto también la reseleccionamos eliminamos esta y seleccionamos la nueva que acabamos de hacer y pues la mesa sigue siendo la misma únicamente vamos a seleccionar de nuevo los clams de nuestra operación 2 y listo bien este sería todo de este vídeo eh, síganme en mis tutoriales están muy muy bien este detallados para hacer nuestras piezas de sólidos desde un ensamble hasta los maquinados que estamos viendo ahorita eh, voy a dejar en este tutorial en la descripción las piezas sólidas de la mesa y de la prensa por si las quieren usar o en su defecto pues inviertan tiempo para que se enseñen a diseñar y puedan realizar estas, estos sólidos los dejo nos vemos en otro tutorial bye